Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviandoos un súper saludo. Espero que estéis pasándolo fantásticamente bien con la gente que, que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a ver cómo puedes ganar dinero con CPA Marketing, específicamente con Content Locker para este 2021. Y lo vamos a hacer haciendo nuestra propia landing page, porque ya sabes que una de las cosas más importantes cuando estás trabajando con Content Locker es llamar la atención, hacer una landing page perfecta. Preciosa. Y lo segundo es tener un buen contenido para que la gente dé clic en nuestros enlaces y quieran descargar el contenido que les estamos dando. Podemos hacerlo desde varias redes de CPA con Content Locker, por ejemplo CPA Grip, CPA Lead CPA Build, hay muchas. Para este ejemplo voy a tomar estas tres para decirte exactamente dónde está lo que tienes que hacer. Pero primero vamos a hacer nuestra landing page convertidora súper bonita desde WordPress de pago. No WordPress.com, sino WordPress.org. Vamos a necesitar para esta estrategia crear una landing page premium. Premium, no cualquier landing page. Donde ofrecerás algo que la gente quiera. Vamos a crear y personalizar nuestro Content Locker para que sea como nuestra landing page. Tienen que ser parecidas, de lo contrario no va a servir, no va a funcionar.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 Te invito a que te suscribas. Este es el mejor momento para darle clic al botón de suscripción y para que le des clic a la campanita, para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales que son bastante interesantes en el ámbito del CPA Marketing, de los afiliados y de cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver lo que vas a hacer para crear tu landing page premium. Te dije al principio que la vamos a hacer bajo WordPress. WordPress tiene que ser rápido. Tiene que ser bonito, ágil, para que la gente no se te vaya. Yo te voy a poner aquí abajo en la descripción dos de mis hostings más rápidos para que tú puedas alojar WordPress sin ningún problema. Lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción. Vamos a ver, yo ya me he creado un WordPress, te lo voy a mostrar. Este es mi WordPress que se llama um, 9tools.xyz. Está en español, pero no pasa nada. Está limpio. ¿Ves? Me voy a ir a verlo. Ver sitio. Visitar sitio. Limpio. No tiene nada. Recién instalado. ¿Vale? la versión más nueva. Recién instalado. Me voy a ir nuevamente al escritorio. Y para hacer esta landing page que sea súper bonita, te voy a mostrar cómo está ya terminada. Es esta. Mira. Home, bla, bla. Grafí. Ve qué bonita es. Y lo que le estamos ofreciendo a la gente es... 20 plr ebooks de gran calidad que les pueden servir a ellos para lead magnets o lo que sea los pueden rebrandear revender y mantener el 100% de las ganancias eh, bueno ya después mirarán los vídeos y tal este es el botón de descarga esta es la imagen de los ebooks otro botón de descarga y una serie de información vale la plantilla como ves es muy bonita y es muy sencilla de hacer. Te voy a decir exactamente cómo lo vamos a hacer paso por paso. Desde nuestro WordPress, que yo tengo vacío, yo tengo absolutamente limpio, lo que vas a hacer es irte a, los a la apariencia, a los temas, y yo te voy a recomendar un tema que se llama Astra. Y vamos a decirle en Añadir Nuevo. Astra. Astra. Y vamos a usar este, el tema Astra, sin más. Vale entonces vamos a dar a instalar lo instalamos ya está instalado lo activamos está activado me voy a ir a mi wordpress en una ventanita nueva y aquí está como ves no ha cambiado mucho simplemente está ahí y lo siguiente que vas a hacer es irte a los plugins lo voy a buscar los plugins y vamos a añadir uno nuevo y vamos a añadir un plugin que se llama starter site Así se llama, Starter Site. Y dentro de Starter Site vas a instalarlo. Es este que tiene 800.000 instalaciones. Este. Le vas a instalar ahora. Y cuando lo instales. Lo activas. Le damos a activar. Y en activar. Fíjate que no lo pone ya. Parece que ya lo he usado antes. Es probable. Y eh, pues ya está. Te va a instalar. Todos los plugins que requiere este. Y cuando lo hayas activado. Aquí, si lo voy a desactivar, se activa. Si le doy aquí, se desactiva, pero ya está activado. Te vas a ir a apariencia nuevamente a temas y, y le das clic en Starter Template. Clic en Starter Template y vamos a buscar el que te he mostrado yo antes y es uno que tiene un coche. Voy a buscarlo rápidamente. Este, mira, este es este, el de Car Repair. Le voy a dar clic y fíjate que viene el Home About Services o staff y contactos y en la parte de abajo te dice importar el sitio completo o la plantilla home vamos a importar el sitio completo le voy a dar borrar a sitios importados anteriormente por si hubiera está limpio pero se lo voy a dar si tú no quieres borrarlo bueno pues no lo hagas y te va a instalar una serie de plugins que son necesarios ves instalando el plugin Elementor cuando lo instalas por primera vez te pregunta qué tipo de constructor quieres si quieres Elementor, si quieres Gutenberg, tú le das clic a Elementor. Se puede tardar un poquito, así que voy a parar un poco el video en lo que se acaba. Ah, mira, parece que va más rápido. Muy bien, ya lo he importado todo y le vamos a dar clic a ver al sitio. Míralo, qué bonito es. ¿Ves? Ya está. Súper bonito. Pero aquí hay cosas que nosotros no necesitamos, porque lo de nosotros es una landing para un content locker. Entonces, vamos a empezar... A modificar nuestro tema. Nos vamos a ir a los temas. Aquí lo vamos a personalizar. Detalles. Y lo vamos a editar. Mira aquí dice editar con Elementor. WP Forms, bla bla bla bla. Editar página. Lo voy a editar con Elementor. Le doy clic en editar con Elementor. Y vamos a empezar a quitar cosas que no nos sirven. Es muy sencillo, como podrás verlo ahora. Está cargando el plugin de Elementor. Aquí está. ¿Ves? Y voy a hacer esto más pequeñito. Ahí. Lo que voy a hacer es quitar cosas que no me sirven. ¿Ves? Por ejemplo, esta parte completa no la quiero. Esta parte no la quiero. Esta parte no la quiero. Esta sí porque hace bonito. Este sí porque quiero el botón. Y todo lo demás lo voy a empezar a eliminar. ¿Vale? Pues me voy aquí. Para que empiece a trabajar con él. Fíjate que me aparecen aquí botoncitos. Esto es para eliminar, en fin. Pero esta parte sí que la quiero. Voy a ir de abajo hacia arriba. Voy a volver a cerrar, De abajo hacia arriba. Esto sí lo quiero. Esto no. Esto como no lo quiero, lo voy a borrar. ¿Ves? Y aquí le voy a dar clic. Fuera. Quiero que elimine completo. Ya está. Esto tampoco lo quiero. Clic aquí. Y así vamos subiendo. a veces tampoco lo quiero. No quiero nada de esto. Clic. Muy bien, y aquí fíjate que la imagen está dentro de esta misma casilla, así que lo que haré será subir la imagen para ponerla fuera de peligro, ahí, y ahora sí elimino toda esta sección, esta, fuera, ya está, y vuelvo a poner la imagen donde estaba. Muy bien, no estaba ahí, estaba más arriba. Ahí, perfecto. Esto tampoco lo quiero. Bueno, pues es para arrastrar el widget. Muy bien, ya lo tengo. Y simplemente tengo que corregir todo esto. Esto lo dejamos porque hemos dicho que hace bonito y por eso lo vamos a conservar, no por otra cosa. Y vamos a empezar a poner los titulares. Voy a coger la página que te enseñé al principio, esta. Me voy a mi WordPress. Lo primero que hago es actualizar, porque si no voy a perder los cambios que acabo de hacer. Me voy aquí y voy a empezar a modificar. Voy a modificar esta parte. Voy a coger la que ya tenía y simplemente voy a copiar los textos. ¿vale? Copio. Me voy aquí. Y fíjate que aquí me aparece el sitio para ponerlo. También podría ponerlo ahí. Pero bueno, ahí está. El siguiente es muy rápido, muy fácil. Esto lo copio. Me voy nuevamente a mi Wordpress. Ahí. Es este texto. Fuera. Fuera. Pongo el mío. Ah, qué bonito. Y luego copio la siguiente parte. Que es esta. La copio. Y me voy a... Encabezado. Lo pongo ahí lo pego lo voy a poner centrado aquí centro vamos a ver cómo está el original mucho más chiquitito así que lo ponemos mucho más chiquitito aquí donde dice h2 le vamos a poner h4 por ejemplo Ay, o h3 tal vez no h4 porque es una sola línea ya lo tenemos según nuestro modelo Sigue el botón y luego la imagen. está el botón y luego la imagen. Pero esta imagen es de un coche. Nosotros no queremos un coche. Entonces vamos a editarla. ¿Ves? Aquí está. lo voy a... voy a poner la mía. Estas son las que tienen gratuito. Subir archivos. Lo arrastro. Lo tenemos. Y es el que vamos a usar. Asegúrate de usar el tamaño correcto porque si no te va a salir muy feo. Ya lo tenemos, seguimos capturando los textos. Esto, voz de la fillet Commissions, copiamos, nos vamos aquí, ahí lo quito, lo pongo, me vuelvo a ir a copiar el siguiente texto, Control-C para copiar, Control-V para pegar, y vamos por el último texto, aquí. Lo tenemos, muy bien. Y sigue otro botón que ya haremos. Los botones, ¿por qué no los hacemos? Porque estos botones son donde vamos a poner nuestro Content Locker. Entonces no tiene sentido ponerlos ahí. Y este botón sí que no nos va a servir para nada. Así que voy a actualizar antes que otra cosa suceda. Y lo que voy a hacer es... en Ah, este nos falta el, el logotipo. Vamos a actualizar este logotipo. El logotipo se oculta porque estoy trabajando en una pantalla más pequeña, así que intentaré disminuirla para verlo todo, pero no sé el logotipo. Bueno, como no lo veo y si lo disminuyo no me deja modificarlo, lo haré desde otro sitio. De momento lo voy a dejar hasta ahí, ya está actualizado y me voy a salir de aquí. Y salir al escritorio y desde el escritorio, el editor fuera. ¿Ves? Y desde aquí, la página que estamos modificando es esta, la home. ¿Ves? Pero lo que yo voy a hacer es ir al sitio, ver el sitio, abrir. Este es mi sitio y desde aquí voy a modificarlo, personalizar. Y en personalizar se hable esto. Y el logotipo lo voy a modificar. Le doy clic a la cabecera. Identidad del sitio. Esto lo voy a cambiar el logotipo. Voy a usar uno que ya tengo guardado también. Que se llama PLR Free. Asegúrate de que el tamaño sea correcto. Para que quede bonito. ¿Ves aquí? Está un poco grande Pero va a quedar bien. Y recortamos. Ahí está, mira, Lead Magnet Free. Qué bonito. Esto lo vamos a quitar también porque no nos hace falta. Lo vamos a dar aquí. Ninguno. Eh, perdón. Ninguno. Y ya se va ese botón. No nos interesa tener ese botón. Ya está esto modificado, esto modificado. Aquí puedes modificar esos textos. Esos textos. Pero bueno, los modificas tú. Tú los modificas con más tiempo, yo ahora no lo voy a hacer porque este video está siendo muy muy largo y ya está. Ajustes de la página de inicio, No. publicamos. Y ya que tenemos esto, tenemos este botón y este otro botón y aquí en estos botones tenemos que poner nuestro content locker. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues de momento vamos a dejar nuestro Tem. ahí, ya está listo, está perfecto, muy mono y lo dejamos. Y nos vamos a las redes de CPA. Yo voy a trabajar con tres de ejemplo, una que es CPA Grip, esta que ya la conoces, CPA Live, que ya la conoces, y CPA Build. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solo vamos a ponerlo de una red CPA, no vamos a ponerlo de todas, solo vamos a sobre uno. Pero quiero mostrarte en cada una de las redes exactamente dónde está lo que vamos a poner. Vamos a ir a Content Locker, en cualquiera, este es Content Lockers. Viene Build, Modify, Locker, Offer, Code for Website. Y lo primero que vamos a hacer en CPA Build. CPA Build es ir a Build, Modify, Content Locker. Y vamos a crear un Content Locker. Si ya lo tienes, pues no pasa nada. ¿ves? Vamos a seleccionar uno de base. Que sea Human Verification, por ejemplo. Y hay un montón de esos. Eh, vamos a ponerle el nombre. Por ejemplo, PLR Free y mmm, con eso es suficiente lo vamos a guardar sin más no como nueva template, sino sin más todo lo demás lo voy a dejar exactamente como está porque no voy a perder tiempo en, en hacerlo completamente de ceros ¿Qué es lo importante en CPA Build? que cuando lo creas aquí dice Redirect URL y en Redirect URL tienes que poner el sitio a donde están los PLRs que estás ofreciendo aquí. Cuando le den clic aquí a descargar, va a aparecer el Content Locker. Y cuando lo hayan terminado, tú tienes que poner aquí la página de descarga. Yo tengo ya una página de descarga previa. Esta, gracias, bla, bla, bla, bla, bla y aquí están. Yo simplemente voy a copiar esta URL. Y la voy a poner en CPA Win. Ya está. Y eso es todo. Le voy a guardar. Save. Y ahí está. mira. Lleva Verification Require. Bla, bla, bla. Listo. Eso es todo. Y ya lo tengo. Lo mismo voy a hacer con CPA Lead. Voy a tener mis lockers. Aquí yo no tengo que crearlo. Ya está. ¿Cuál voy a usar en CPA Lead? En CPA Lead lo que voy a usar es. Website Locker, le vamos a dar clic en Website Locker, hay para crear también, lo puedes crear o para manejar los que ya existan, entonces ahí están, seleccionamos un tema o manejar y elegimos uno, el que queramos, en este caso vamos a crear uno, aleatorio, el que sea, este por ejemplo, seleccionamos el tema, bonito, ya está, y ese que vamos a usar, Select them. El nombre igual PLR free. Cuando la página llame. Aquí tenemos dos cosas. O cuando llame o en click event. Vamos a usar los dos. Así que vamos a poner en click event. Porque tenemos ahí los clics. Eh, todo lo demás lo voy a dejar así. Cuando hayan desbloqueado. ¿Qué vamos a hacer? A revelar un link. ¿Qué vamos a hacer? Abrir una URL. ¿Qué URL? Esta lo mismo, la misma que pusimos aquí la vamos a poner aquí, y ya está ¿cuántas ofertas requiere? dos, bla bla eso ya lo tenemos, y le vamos a dar a crear website locker hecho, y ver el código Vale, aquí está y viene este código y este código, ahí nos quedamos quietos y aquí también ya está, como ya está en la verificación, simplemente vamos a ir a los content lockers vamos a Code por website, fíjate dónde code por website, el otro también era por website, eso es lo que tienen en común. Y vamos a elegir el Content Locker que acabamos de hacer, PLR Free. Y le vamos a dar a generar código. Y al igual que el otro lado, nos pone el código en el head y el código en un botón. Entonces vamos a tener siempre el del botón y el de la página. Este, siempre esos dos. Y aquí vamos a tener el del botón one click y el de la página y por último en CPA Grid lo mismo, vamos a usar un Content Locker normal y vamos a ponerle nuevo Content Locker aceptamos los términos continuamos le vamos a poner tal cual, ¿eh? no voy a perder más tiempo con esto ya después tú sí que pierdes tiempo y le das diseño, lo pones súper bonito y le vamos a poner aquí PLR free y lo creamos, sin más aquí está y vamos a poner a obtener el código y el código también es lo mismo si te fijas viene este código para el head y el head y también lo quiero en one click así que voy a buscar el one click a ver dónde lo tenemos en one click y en el head y el head voy a usar esos dos ya tengo lo mismo en los tres content lockers tengo los mismos datos vamos a elegir por ejemplo, aleatoriamente, eh, pues este mismo, este mismo, el de CPA Build, pero tú puedes elegir este o este. Cualquiera de los tres es correcto. Me voy a mi sitio, a este sitio, y lo que voy a hacer es en los plugins, me voy a los plugins, y voy a necesitar un plugin que se llama, um, vamos a poner uno nuevo, añadir uno nuevo, y se llama header and footer. Header and header and footer. A ver si lo encuentramos así. Y en header and footer vamos a elegir uno que esté muy comprobado. Elementos footer and Hidden block template. Este por ejemplo. Que nos permite añadir header and footer. Lo vamos a instalar ahora. Lo activamos. Nos vamos al plugin. Header and footer. Ah mira ya tenemos este. Pero esa es otra cosa. Aquí. Y lo que vamos a hacer es. En este. Nos vamos a ir a los ajustes. Header and footer script. Y en Header and footer script. Viene el script de cabecera. Y el de pie de página. Los tres nos dan el de cabecera. Mira. Opening head. Before closing head. Es de cabecera. CPA. Um, inside Heads, Tags, Cabecera, este, um, in the of de Head. Todos son en el Head. Entonces lo que yo voy a hacer es copiar este. Tú podrías copiar el que quisieras. Lo voy a copiar. Ah, mira, también te, te sugieren ellos este plugin. Header and Footer. Y me voy a mi página de WordPress y lo pego. Ya está pegado. Eso es todo. Y lo guardo. Guardar ajustes. Y ya lo tengo para que pueda funcionar sin este código, ya sea de aquí, de aquí o de aquí, la página no va a funcionar. Aunque le pongan los del botón este, no va a funcionar. Así que obligatoriamente si vas a usar una landing alojada en WordPress o en cualquier otro lado, tienes que poner el primer código, este, el de la página y luego el de on-click. Como he elegido este, pues voy a buscar el que diga Open buena button expresser y es este. ¿Dónde lo voy a poner? Pues lo voy a copiar y me voy a ir nuevamente a mi WordPress, aquí, y me voy a ir a Elemento a mi página, ¿sí? a mi página, a esta página, y la voy a editar. La sigo editando con Elemento y los botones que tiene no me van a servir. Tengo que poner mi propio botón. Este botón, por ejemplo, pide un enlace. Yo no puedo poner un enlace porque lo que yo tengo es un script. Es, son etiquetas, no son enlaces. ¿vale? Entonces me voy aquí y lo que voy a hacer es este botón. Lo voy a quitar, pero antes voy a poner uno, uno nuevo. Me voy a ir a mis elementos, voy a buscar html, ojo con este tema no es un botón, es un html debe estar por aquí este html le doy clic, que lo voy a poner justo ahí justo arribita, ahí y aquí voy a pegar el enlace del one click lo voy a copiar me voy a la página a esta y lo pego y fíjate que dice click me aquí en azul. Se ve súper bonito. Esto lo voy a eliminar. Este botón como no lo quiero. Aquí le voy a dar con el botón derecho. Y lo voy a borrar. Ya está. Y este botón que sí quiero. ¿Ves? Este. Lo que voy a hacer es poner una etiquetita al principio aquí. Para que esté centrada. Y voy a abrir una etiqueta. Que se llama center. Y voy a poner center. ¿Ves? Te aparece solita center y ya se ha puesto centrado y donde dice click me click me voy a poner download con mayúscula don no don ves que bonito está este botón le hemos dicho que no lo queremos así que vamos a borrarlo ya está y vamos a actualizar recuerda siempre actualizar y ya tenemos este botoncito nos vamos al siguiente botón y es exactamente lo mismo Ahí, ahí, este lo borro, aquí lo pego, creo que nos había mostrado ahí. Enter, ya está centrado y le vamos a poner donde dice click me, lo voy a la página de referencia, get access now, get free access now, vamos a poner. Get free access now. Ya está. Lo voy a actualizar. Y ya la tenemos. Eso es todo. Ya está terminada. Como ya está terminada, nos vamos a salir de aquí. Le vamos a salir al escritorio. Y ya tenemos nuestra página lista para trabajar. Me voy a ir a mi sitio para que lo veamos. Escrito. Ver el sitio. Abrir una pestaña nueva. Ahí estamos, ya lo tenemos listo. Mini Magnet, bla bla bla, Avon Services, bla bla. Y cuando le den clic a Don't Land Now o a Get Free Access, mirar, ahí estamos. La verificación trabsorbe clic y aparecen todas estas. Eh, dos minutos, dos minutos, ver más y no van a avanzar hasta que no hagan las opciones. Fuera, ya está. Y eso es todo. ¿Qué nos falta? Nos falta distribuir nuestra página para que la gente rellene nuestro Content Locker. ¿Dónde lo vamos a distribuir? Muy sencillo. En foros, en grupos de Facebook y en comunidades, cualquier sitio donde la gente busque este tipo de libros. Como ves, aquí hay muchos: Forex, Eliminación de acné, Apps, Tráfico, Blogging.com. Este, como es un ejemplo. Te he puesto 20 PLRs a bloque. ¿Quién busca PLRs? La gente que se dedica al marketing online. O también la gente que se dedica al Toseat Profit. Aquí hay unos de Gardening. La gente que se dedica a este tipo de cosas. Quiere estos PLRs para dárselos a su gente. Para monetizarlos o para regalarlos. Y que se metan a sus listas de correo. Y es donde nosotros vamos a distribuir esta página. Como de momento es inofensiva. No pasa nada. Acuérdate que esto... Lo tienes que acabar de modificar tú. Yo no lo acabo ahora mismo porque estoy haciendo este video eterno y no quiero que te aburras tanto. Así que empieza a distribuir esta página que nos ha quedado súper bonita. Has hecho el proceso paso a paso. En sitios, sobre todo donde la gente esté interesada en estas cosas. Tú puedes modificar y poner lo que quieras. Por ejemplo, poner aquí eh, Bies, PDR y books. Que todos hablen de, yo qué sé. De dietas, que todos tengan recetas navideñas, que todos tengan formas de generar ingresos, que todos tengan cómo aumentar tu lista de suscriptores, que todos tengan las mejores flores para jardín de invierno o las mejores flores para interior, yo qué sé. Aquí es cuestión de que tú tengas imaginación y distribuyas esto en los grupos que la gente esté realmente interesada. Incluso en Pinterest puedes hacerlo. Bueno, lo voy a parar hasta aquí porque es un video muy, muy largo. Para resumir, recuerda que tienes que poner los dos códigos que te da cualquiera de las redes, CPA Grid, CPA Lead o CPA Build, en el Content Locker, si no, no te va a funcionar. Bueno, ahora sí, lo dejamos hasta aquí. Hacemos la recapitulación. Hemos creado la landing page premium, súper bonita donde estás ofreciendo algo que la gente quiere. Hemos creado y personalizado nuestro Content Locker para que sea acorde a nuestra landing page. Y hemos dicho que puedes promocionar tu landing page donde la gente que quiere este tipo de libros se reúne y está dispuesta a descargarlos. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya servido, espero que lo pongas en práctica, que no sea muy largo, que te quede muy, muy claro. Y te invito a suscribirte nuevamente a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales y a que invites a tus amigos, porque recuerda que la mejor manera de aprender es aprender juntos. Y recuerda, Marketer, que pase lo que pase, este año tiene que ser nuestro año. ¡Vamos!